Si alguna vez te pasó que algún virus te hiciera una copia de las carpetas como acceso directo dentro de tu memoria o de, de tu disco duro externo, eh, aparecerían así como estos. Para poder verlos entraríamos a las opciones de carpeta. Yo estoy en Windows 8 ahorita pero para los que tienen Windows 7 hay un menú que viene donde dice opciones de carpetas. Que aparecería una pantalla igual a esta. E incluso para Windows XP aplica igual eh, en, la part, en la pestaña de vista vamos a ver una carpeta que se llama Ident Files of Order", o Archivos y carpetas ocultas vamos a decirle que muestre todas las carpetas y vamos a darle aplicar aquí ya podemos ver las carpetas originales que fueron ocultas por el virus eh, nada más que hay un pequeño problema porque si nosotros queremos restaurar el estado visible de nuestras carpetas nos va a aparecer bloqueado porque el virus le aplica un atributo al, a la carpeta para que no pueda ser digamos modificado desde el explorador de Windows. Lo que tenemos que hacer en este caso es cambiar los atributos pero desde línea de comandos. Vamos presionamos tecla Windows R y vamos a escribir CMD, presionamos Enter. Se nos va a abrir una pantalla negra para aquellos que no saben cuál, qué es, viene siendo la, la Línea de comandos de Windows. Eh, lo que tenemos que hacer primeramente es identificar eh, cuál es la unidad que tiene el problema. En mi caso, yo estoy utilizando la unidad F, que es la pendrive Drive. Yo escribo F2 puntos y, uh, y inmediatamente me muestra eh, ya dentro de la memoria esa. Lo siguiente que sería es utilizar el, la aplicación a trip de Windows. Esta aplicación Atrip lo que hace es. Cambiar los atributos de un archivo. Un archivo prácticamente eh, puede tener varios atributos, pero en este caso vamos a utilizar nada más dos: que es el atributo H que significa hidden o en español que significa oculto. El otro atributo es S que es de sistema, lo cual hace que el archivo aparezca, aparte de oculto, aparezca también bloqueado. Con Atrib, vamos a decirle que queremos quitarle los atributos de h para que ya no sea oculto y queremos eh, también eh, quitarle el atributo s para que ya no sea el sistema eh, todo esto separado por espacio el menos que estamos poniendo aquí estos menos, nos referimos a, nos referimos a quitar de menos de restar porque también podríamos hacerlo más para ponérselo pero en este caso vamos a utilizar menos para, para lograr mostrar esas carpetas y desbloquearlas después como ya sabemos el nombre de las carpetas que tenemos por ejemplo vamos a escribir imágenes presionamos enter y automáticamente nuestra carpeta imágenes ya aparece visible vamos a hacer lo mismo para videos eh, ya que estemos, ya que escribimos lo mismo vamos a presionar hacia arriba para que vuelva para hacer lo anterior escrito pero vamos a escribir en este caso videos presionamos enter y listo Ahí quedaría automáticamente ya, ya visibles nuestras carpetas. Y si nos vamos a las propiedades de las mismas, nos vamos a dar cuenta que ya tienen la opción de oculto. Es decir que ya están aparte de visibles, están desbloqueadas. Entonces los excesos directos vamos a seleccionarlos, vamos a eliminarlos. Y ahí tendríamos ya resuelto el problema de los virus. Obviamente que si el, el el virus se vuelve a meter pues se volverán a crear carpetas pero la idea de esto es que cuando ya quede eliminado el virus poder restaurar los archivos que ya habíamos perdido de la memoria este fue el tutorial espero que te haya sido de utilidad